Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy vamos a hablar de la radio de Bachi. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Amigos, aquí tengo la misma marca y modelo de radio, Normand de Fidelio, que utilizaba Marcello Bacci en sus experimentaciones. Como ya sabéis por el otro monográfico que hice, Marcello Bacci empezó su aventura con lo paranormal en el año 49 cuando se fue a trabajar a Londres. Allí conoció a tres amigos que frecuentaban grupos espiritistas, y él se aficionó a ello. Quedando impresionado, dedicó su vida a estudiar estos fenómenos, en un primer momento las capacidades mediúmnicas y la hipnosis, para luego introducirse en el mundo psicofónico. Y es que precisamente fue gracias a uno de sus amigos que le habló de las voces electrónicas que grababa Frederick Jurgenson. A partir de entonces, él se dedicó a experimentar y a intentar indagar en cómo se producía dicho fenómeno. En un principio, Marcello Bacci decidió experimentar por su cuenta, ya obteniendo desde los primeros momentos resultados destacables, posiblemente por el entrenamiento que tenía a nivel mediúmico. También, más adelante, empezó a experimentar con su mujer, Marina, que además tenía capacidades mediúnicas como la posibilidad de entrar en trance. Durante los siete primeros años de investigación psicofónica, por allá en el 1964 y hasta 1971, utilizaba un registrador de la marca Saba de transistores con el que consiguió grabar más o menos unas 30.000 voces. A partir de 1971 decidió cambiar de técnica. Ya no utilizaba el método clásico de la grabadora y el micrófono, sino que utilizaba una radio o varias radios desintonizadas en la onda corta, entre los 6 y los 7,5 MHz. Con este método de radio desintonizada en onda corta consiguió que contactara con él una de sus guías que lo acompañó a lo largo de sus experimentaciones. Se hacía llamar Alan Cordula. Desde el año 71 hasta el año 81 utilizó una radio militar BC312 que utilizaban las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Esta radio la solía sintonizar entre los 13 y los 14 MHz de la onda corta. Bachi llegó a utilizar varios modelos de radio y también otro tipo de aparatos como el psicofón. A pesar de ello, uno de los aparatos que mejores resultados le dio fue esta radio Normande Fidelio modelo 57, una radio de válvulas que también sintonizaba en la onda corta alrededor de los 7,2 MHz. Marcelo Bacci, a pesar de tener capacidades mediúmnicas, no entraba en trance mientras experimentaba, simplemente se ponía frente a la radio y empezaba primero con ciertas caricias, como magnetizándola. ...para posteriormente mover el dial entre las bandas de los 7 a los 9 y a veces hasta los 14 MHz... ...hasta que encontraba un ruido blanco que él decía que era de su agrado... ...y entonces ya sea por intuición, ya sea por la experiencia, exclamaba... ...ya están aquí... ...y entonces daba igual donde moviera el dial cambiando de emisoras... Porque las voces continuaban y anulaban toda emisión que hubiese de fondo. Manu, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Sí. Hola, Manu. Gracias, Manu. ¿Puedes decir algo sobre la escola? ¿Puedes decir algo sobre Thank you. Marcelo Bacci solía experimentar en el centro psicofónico de Groseto. Normalmente estaba acompañado de sus ayudantes. Los más conocidos fueron el abogado Luciano Capitani y la señora Silvana Pañota, que fue una mujer que perdió a su hijo Franco y que gracias a la radio y al poder contactar con él, le servía como consuelo. Bacci solía realizar un varias sesiones públicas y en estas sesiones normalmente iban desde investigadores en los fenómenos paranormales, desde gente de ciencia que quería conocer un poco en qué se basaba dicho fenómeno y lo normal y lo más asiduo eran padres y madres que habían perdido a sus hijos. En el año 2002 tuvo lugar una de las investigaciones que se le realizó a Marcello Bacci por el profesor Mario Festa, Físico-Nuclear de la Universidad de Nápoles, en presencia de investigadores del Il Laboratorio, un centro de investigación italiano dedicado, entre otras cosas, a validar la autenticidad de los fenómenos psicofónicos. Aunque las voces aparecieron, no satisfechos con la evidencia, Mario Festa, junto con el ingeniero electrónico Franco Santi, Mientras escuchaban las voces por la radio, quitaron la válvula de modulación de frecuencia y la válvula de oscilación intermedia. Ello hubiera silenciado cualquier transmisión de radio en todas las longitudes de onda. No obstante, las voces continuaron inalteradas sin ninguna pérdida de señal apreciable. El día 5 de diciembre de 2004 tuvo lugar otra de las investigaciones Abachi en presencia de investigadores experimentados de Italia, Portugal y Reino Unido. Estaban presentes, entre otros, el catedrático de Psicología David Fontana, la diplomática e investigadora portuguesa Anabela Cardoso, el físico nuclear Mario Festa, el medium Robin Foy, el ingeniero aeronáutico Paolo Presi y el técnico de radio Franco Santi. Después de los rituales preliminares, las voces surgieron de la radio, interactuando con los presentes, incluso en varios idiomas. Senti, ci sono anche degli inglesi, degli amici, che vengono da molto lontano. I'm sorry, but I'm sorry, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> David. David, yes? <yeah. risa> ciao, David. <risa> ciao, David. <risa> <risa> <risa> I say, I say, ciao <risa> to you. Can you speak to me again in English, friend? Thank you for all your hard work. Congratulations. <laughs> <laughs> La parte más increíble del experimento fue cuando el técnico Franco Santi, a pesar de quitar las cinco válvulas de la radio, las voces continuaron apareciendo, incluso cuando Bacci, en un arrebato, desconectó de la electricidad la radio. En exclusiva, para Tiempo de Misterio, os presento un fragmento traducido donde de primera mano Paolo Presi explica estos dos experimentos en presencia del propio Marcello Bacci del investigador y experimentador italiano Riccardo Di Napoli y de el amigo de Bacci Franco Grigioti en un convenio celebrado en Italia en el 2013 en Católica. La primera vez, durante la manifestación de la voz, se han salido en cinco válvulas, tres válvulas. Tres válvulas. la válvulas. Tres válvulas, pero el hecho faceva sollevare delle, delle obiezioni che non gli è detto che la voce continui a, a, a, a, parlare, a parlare pur avendo tolte tre valvole può darsi che abbia utilizzato quelle altre una delle due o tutti e due quelle che erano rimaste e quindi lasciamo un grosso punto interrogativo La seconda volta eh, ho portato Annabella Cardoso con Montana, un, un, un, esatto, un, un, eh, siamo trovati prima a cena tutti quanti, poi andiamo a fare l'esperimento. E in quel momento di, ma, eh, Marcello disse: Stasera possiamo fare un esperimento scientifico, si la parola che detto tu. Dai, proviamo, riproviamo gli scopi <coughs> dell'angolo. Allora si comincia l'esperienza, quando a un certo punto comincia a parlare l'entità si era girata già la radio in modo tale da poter accedere al suo interno si chiama il radiotecnico di allora un certo eh, franco Santi, Santi. Santi. e gli si dice leva le valle quello comincia a levare le prime due e le prime tre dove si dice, scottano tremendamente no no Santi per carità li dico io toglieli tutte e cinque insomma togli ecco, non proprio d'accordo ma portandosi le dita, toglie anche le altre due bene, la voce ha continuato a parlare esattamente ancora avanti pur essendo le valle aspetta, aspetta, aspetta, aspetta continua a parlare in, senza perdere un, diciamo, un etto, un decibel nella potenza sonora della voce a un certo punto, Marcello, stizzito, incavolato, perché abbiamo usato troppo, preme il tasto e spegne la radio. Ebbene, la voce ha continuato per ben 20 secondi, affievolendosi piano piano, e poi ha cessato per 20 secondi con radio spenta, con tutte le cinque le parole rimosse. è stata una cosa eccezionale. Eh, Ma lui si è, è stizzito in quel momento, ha detto basta, basta, ha detto basta troppo troppo. Però, eh, però, però questa trasgressione ci costò nove, nove mesi ah, sì. di silenzio, silenzio. Perché ci dissero, eh no, così non va bene. Ora state nove mesi senza scelzett. No. Es él quien se arrabataba en ese sentido, venía algo, pero no era eran los neófitos que lo prendían en giro, prácticamente, porque, después de nueve meses exactos, son tornados. prácticamente la gestación de un pato. Hay que decir, y esto lo digo después de haberme entrevistado con varios testigos, que Marcello Bacci no cobraba nunca por sus sesiones, ni siquiera aceptaba donativos dinerarios. En todo caso, habían personas que le traían souvenirs de los países donde venían o incluso comidas típicas, pero nunca dinero. Como ya sabéis, en el 2017 visitamos a Bachi, pero también lo hicimos en el 2018, ya que en ese año la organización La Radici del Melograno nos invitaron a Pamela y a mí a que fuéramos ponente en una serie de charlas que se iban a realizar en Groseto. Nuestra charla se titulaba despertar la fe en el más allá y nos dio la oportunidad de conocer a otros grandes investigadores del fenómeno. Además, en esa ocasión tuvimos también la posibilidad de estar cerca de la radio de Bachi. Es por ello que en exclusiva y en tiempo de misterio vamos a ver cómo era la radio de Bachi original. Sí, sí, ya Shakira. ves? Shakira, no. ¿Eh? Como hemos visto en las imágenes, en la radio de Bachi aparece un pequeño cable con un micrófono. Esto servía para grabar las sesiones. Algunos escépticos decían que ese cable posiblemente estaría conectado con otra habitación y desde otra habitación habría unos operadores que serían los que harían las voces psicofónicas, cosa que parece pues bastante improbable debido a que Bachi estuvo casi 40 años eh, ...grabando voces psicofónicas, tanto de niños, de mujeres, de hombres mayores... ...de voces robóticas, voces más guturales, voces más humanas... ...y en diferentes idiomas. Aparte de ello, y tal y como hablé en el monográfico dedicado a Marcello Bacci... ...fueron varias las ocasiones en las que los investigadores estuvieron presentes... ...en las experimentaciones para ver no solo la metodología... ...sino también para descubrir algún tipo de fraude... De todas maneras, voy a preparar un podcast o un vídeo donde voy a tratar precisamente este tema, si realmente ha habido o hay fraude en la transcomunicación. Bueno amigos, espero que os haya gustado este especial cortito que he hecho sobre Bachi y su famosa radio que tengo aquí detrás. Gracias y nos vemos en otra ocasión en Tiempo de Misterio. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.